Este es Juan. Tiene 65 años. Como todos los días, se dispone a leer su correo cuando se sorprende al ver un correo del banco. En el correo le piden los datos de su cuenta y su contraseña. Juan introduce los datos que le piden y los envía al link que aparece en el correo. Un momento después, el banco llama a Juan y le informan de un pago de 2.000 euros. Identifica los correos electrónicos sospechosos. Nunca envíes tus claves o datos personales por correo. Nunca entres a la web de tu banco usando links incluidos en correos electrónicos. Introduce tus datos confidenciales en web seguras. Estas han de empezar por HTTPS. Ante cualquier duda, sé prudente y no te arriesgues. Llama a tu entidad bancaria ante cualquier duda. Por norma general, los correos están mal escritos, traducidos o en otro idioma.